con esta la mina en esa? ¿Mayonés o Lennon? ¿Por limón? limón? <risas> no, para lemon. Son Lennon... Le, John Lemon no. le, no. ¿Qué pareció John sí, sí, con la cara de Era un limón con anteojos, <risas> boludo Creo que existe, para... Wow. Lemon Ah, Limo. puede ser, eh Búscalo, búscalo, por favor Por favor, búscalo Son Lemon Son Lemon <risas> <risas> Ah... John Lemon. <risa> John ay, Lemon. Ay, me da la panza, boludo. John Lemon. John Lemon, padre. Bueno, <risa> Hola, gente. Eh, Estábamos reyéndonos porque decimos, che, ¿qué puede ser otra cosa que no sea... Bueno, okay? Paul... No. Ponda Carney. <risa> No, John Lemon. Los pongo en contexto. Ay, la ver, con la cuchara. Los pongo en contexto, recién maté a Ojo Loco odio. ¿Dónde, concha, está Harry Potter? si está haciendo una paja, tonto de mierda. Tuerto de mierda, ¿verdad? Y le tiró la tiza, te Re caliente. la puta que te parió! Es muy frutal ese lado. No, también, bien Mal, es verdad. ¿De dónde? Auspiciado por... <risa> auspiciado por... <risa> la travieta <risa> La traviesa <Un> con... <risa> La traviesa Returbia era la marca Era un era... prostíbulo Una está tra... viñando el ojo, viste <risa> No... Eh, eh, coso, cómo se dice? El otro día estaba viendo Showmatch, boludo Estaba bueno, eran medio... Tenía minas... cosas muy buenas sí y otra cosa muy mala Si, sí. NotiPip estaba muy bueno <risa> Uff, salud... Me salió, pero, tipo, no del, bien clasificado del órgano, no, me salió de la, no puedo hablar, tipo, qué uh, me lloro. ¿Qué te iba a decir? Boludo, vos sabés que el otro día estaba pensando en, ah, el otro día soñé, ¿eh? escuchá, no. soñé uh, que venido. volvía, ¿Qué tema es, eh? no, no, no, soñé que volvía al colegio, tipo, me despertaba y vino al colegio. ¿No? Eso no te estoy jodiendo, me pasó a mí. De hacer de cuenta como que estoy en la cursada del colegio. Claro, y vos lo ves tan diferente. ¿Cómo? Pero igual para mí pasó hace una, una bocha de tiempo. Pero o sea. vos, yo, yo te. Eh, en el primario, ¿no? Que yo te había. Sí. ¿Y cómo, cómo era? A ver, ¿cómo descrime? Oh ah. descrime con una letra. Arrepentiendo una letra. Ah ah, ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ah, ah, ¡Oh! Yes. Te re, el número, Te retarán. Uno. Uno. Descríbeme con con una palabra. Eh, Por lo que veía. Sin tratar de tanto. Eh. Yeah, pero sé duro, sé heavy, que no te importe nada. Extraño. <risa> extraño. extraño ¿Por qué extraño? Yo te veía con los anteojos. No. ¿Vos con... ¿No usaste más anteojos, no? Tonto, tonto, <risa> tonto, tonto y ton boludo. Tengo lente Tengo lente ton ¡Uy! ton No uh, <risa> ton ton No. Acá ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton Ahí viene el Uber. ton ton ton ¡No! No. ton <risa> Y ton ton ton ¡Uy, ton ton ton ton ton ton el yo, ¿Vos cómo es? como que... ¿cómo no juego, con tus anteojos. Uy, qué bien que la tiré. Uh, uh, con la banda. No, no seas hijo de puta, boludo. Negra y blanca. Y bueno, se la, ya, la gente lo conocía porque en un video ya la mostré que yo usaba... No lo sigo, igual bueno, no lo usaba siempre, lo usaba, lo usaba un tiempo. No, no, no me jodas, no lo usaba siempre. Oh, sí. Uh, no. <risa> Chupala, yo no. Y creo que tenías los cordones de colores en una época. No, amigo, ¿qué, pero, qué, ¿pero qué? ¿Por qué me describís así? No, igual, como me acuerdo, boludo. ¿Cordones de colores? Es más, y me acuerdo que la primera vez que escuché tu apellido fue porque Blanca Rachi... De Acá, no. <risa> a mí me cagado. Boludo, a mí me O me sea, le me la, me la, he cagado. La, yo en el colegio... Y dije... Y te dijo teniente, y yo dije, wow, qué copado apellido, teniente el pibe. Y era, hola. Chilini, chilini. Y me miraste y estaba, hola. ¿Quién no es Hola. Mirá, iba el callejero. Vamos, vamos, chicos, vamos. Vamos, vamos. El indio se va. No, con el indio, no me agarras ni de lado, de lado. No, no. Em yo de pendejito me cagaban a pedo siempre. Era re en el colegio. Sí, es verdad. Era muy bardero. Bast eras bastante bardero vos. Pero al punto en el que me suspendieron dos veces y la tercera me echaban de colegio. Mm. ¿Es verdad? ¿Te suspendieron? A mí me, no me suspendieron. O suspendieron. Me suspendieron y no me acuerdo por qué, si no lo contaría, pero no me acuerdo por qué me suspendieron. Me suspendieron tres días. Por clavarle una estaca a un profesor en la espalda. ¿Te imaginas ¿Que eras por eso, pota? No, posta, no, no me acuerdo, le tengo que preguntar a mi vieja, ¿por qué me suspendieron tres días, boludo? ¿Te me te mandé ves? una super cagada te y no me era. la historia, re? Me mandó una cagada y no me acuerdo cuál fue, boludo. No sé qué, qué, qué hizo. No sé qué hizo. dejó. <risa> <risa> ¿Por qué? así con el dedo. ¿Y ¿Qué haces si subís un auto? <risa> tipo Taxi, Uber, Cabify, Easy Taxi, Rapid Taxi, Globo... Bueno... <risa> Y tipo, hola, que tal? Buenas noches, hasta tal lado. Y el chon no tiene cabeza. no Eh, boludo, no. O sea es que, qué feo, qué feo. ¿Vocarias vos? Eh, ¿cómo que no tienes? Y me, me voy, boludo, me cago no, todo. No, no, no, pero el chavo, estoy seguro, te es una mierda de acá y te traba la puerta. Y te pone de fondo, lo no mucho chos, pero. No me, pone, no me pone esta miónica, cabrón O te pone. Ella que, tiene te, un look, pero en su... volumen 40 te lo pone. Claro, y todo. tenés media hora de viaje. ¿Por qué 40? Sí, porque o sea como muy fuerte. <risa> y pues no 50. No, Hugo, eh, uh, ¿qué está mejor? Hugo, uh, esta mejor. Yo le tengo el freno en la mano y lo cago a trompada. Yo me cago todo, bro. Esta mejor. Ya fue, me compro la Blacktail. Eh, este mejor. Esta me encanta, por favor. La voy a meter en el culo. Y esta la vendo, es una mierda. <risa> ¿sabes? No, yo no. no hablando de para volver al tema del colegio. Eh, sí, ahora que me acuerdo, sí, era Rebardero. Y no me gusta haber sido Bardero. Porque. Es algo que sé que si hoy en día estuviese en el colegio con esa edad, sé que no lo haría. No sé qué forrada acabo de decir, pero. No bueno, importa, yo, yo estoy acostumbrado. Rodri <risa> <risa> <risa> Esta es una típica de verdad de Rodri, ¿no? Ay, Dios mío. Manco. No, no, tengo, dice, tantas idiotezas. No, depende, pendejo igual era, era medio... Vos, vos estás igual. Es, es ¿Eh? Vos estás igual. Yo creo que sí. Y sí. si así es misma... Lo cual no está bueno, Eso es la misma pelotudez que cuando tenía 12 años. O pasaron no, no, Nacho. ¿no? Eso no me lo voy <risa> <risa> pobre... Te vas a ahogar, boludo <risa> Sigue, sigue, sigue sí. <risa> <risa> <Sí>, <risa> seguida <es> re larga <risa> Uh, ¿qué no, acá la re contra cagué Tipo hice caca, boludo Acá caca, la cagué caca, caca, caca. Hice caca Acá la cagué, boludo, la re contra cagué Me tuve que comprar el rifle Qué pelotudo que soy Porque contra quién tenés que pelear contra contra, contra Ant-Man el de... ¿De qué es ese helado, boludo? No sé, ¿vos comés frutal? Sí ¿Qué me, ¿Qué me vas a pegar, boludo? <ríe> no, me chupa tres lo que estamos comiendo yo, yo como like Amigo, el rifle, doce mil, me sale, tengo que vender algo ¿Qué puedo vender? Ashley <risa> <risa> El pescado, no, el pescado se va a quedar hasta el fin del juego el ¿Qué onda el pescado? Voy a vender esto, ¿cómo no tomaría? ¿Sabes lo que en el Sims podías... cuando te querías chamullar a alguien le podías pegar con un pescado? qué? Ajá. ¿En serio? En Sims, sí. Esto me hace re falta ahora. lo voy a meter bien en el fondo del orto. Y vamos a dar cuenta que no tengo... O oh, boludo la recae Bueno, ya está. Ah. Uh. ¿Sabes lo que...? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, qué me vas a preguntar? No. no, no, no. Eso, viste lo del colegio, boludo. La verdad que... Creo que uno, uno recapacita con el tiempo. ¿sí? No, no, o sea, igual yo me llevaba bien con todos, ¿no? No tenía drama. Como con los compañeros no, todo bien. Me encanta pero... porque vos sabés que cada vez que... Siempre me preguntan si me hacían bullying, boludo. Yo estaba como, no, no me hicieron Y Tengo cara de haber sido un pibe que sufrió por bullying. Y yo pero pienso y creo que sí tengo esa cara, ¿no? Tengo que... <risa> La gente tendría que haber conocido en ese momento, ese es Ay. el tema. Claro, hay gente que piensa que que... que... Que me hicieron bullying y tengo cara de que me hicieron bullying en el colegio, posta que sí. Eh, pero no, pero no, no, no sea bullying. Por suerte no. Igual yo. Ahora que lo... a mí no me hicieron, ¿no? Pero. No sé si yo le hice bullying a alguien. ¿Y vos le hiciste bullying a alguien? Arre, lo confirmaba. Eh... Igual hay que ver a qué le llamaríamos bullying. Claro, hay distintos tipos de bullying. O sea, son todos, son todos bullying, ¿no? Pero o sea, a, a no. veces que jodé a alguien con, porque... Es, no, no sé, qué sé yo... Sí. yo a, teníamos una compañera que era recontra fanática religiosa, me acuerdo. Eh, sí. a Esa sí, pero yo no la, yo no la jodía. la jodía me, Bueno, sí, la jodía, pero la jodía todo el curso. Pero... no era como bullying posta. Tipo, en realidad no era bullying, era como una especie de... Joder, porque era como entre amigos. Se me murió la pendeja DEL HORTO! <tose> <tose> <tose> no. <tose> Qué, de qué pendeja de roba, boludo Ese es un gran juego Bully El bullying, el bullying. Ah no, el... ah sí, el bullying es buenísimo ah. A sacame esto porque me lo voy a comer boludo. <risa> Ok, a ver El El bullying <risa> lo <se> come <risa> Cogiendo. <risa> boludo, son todos torrín argoso, boludo Otro <risa> Boludo, a este pueblo tiene que venir un otorrino urgente, boludo Hablan todos como el ojete <risa> Ay, hijo de puta, moriste no le pigo, boludo, no le pego. Ahí está. Usa uh, o boludo <ríe> <voló> la mierda. Uso eso. Hola. Uy. Vaya, concho de tu madre. ¡Uy, estos son re fuertes, boludo. <risa> ah, ¡Ah! ¡Ah! ah <risa> mis pelotas. Ah, ah, ah, ah, ¡Ah! la puta madre. Ah, ah. bueno. Se queda hueado bonita, ¿no? Ese es como ese, ese tiro de nervios. No, tiene un tiro re mal, boludo. Ese es muy malo, chabón. Bueno, la parte del castillo. Llegamos al castillo. <risa> ¡La, la concha allí. de tu madre! <risa> no, andate a la mierda, boludo. ¡Qué pendejo de brota? Bueno, gente, ya está. Ahora las. Eh, eh, próximamente. Próximamente en. en un no. No se sabe. Exactamente. Reflexión. Reflexión. Reflexión como para dejar algo asentado en toda esta gente. Eh, cuando en la calle te ofrezcan una manzana, aceptala. ¿Y te y quieres, si no te quieres, no? No las ganas. Ahí está. Me gustó eso. Nos dimos la mano, no lo ven, pero nos dimos la mano. Y la chota. Así ah, <risa> Bueno, gente, nos vemos en eh, el próximo la bien, próxima sí. episodio. Y que tengan. Ch Chao.